soy José Daniel y el contexto ha resaltado de mí principal es el realismo. El realismo porque intento darle mucho rigor a las cosas, e intento hacer las cosas muy, muy bien y muy perfectas y esto implica que pierda otro punto de vista. Hola, soy Maider y tengo la capacidad de envolverme, desenvolverme, envolverme, desenvolverme, envolverme, desenvolverme, envolverme, desenvolverme, envolverme, desenvolverme, desenvolverme, desenvolverme, desenvolverme y volver a desenvolverme de nuevo. Me llamo Andrea y mi capacidad es mis conocimientos sobre métodos creativos y métodos de generación de ideas basados en biomimética. Hola, me llamo Esther y quería hablar sobre el concepto de deshumanización, ¿no? cómo han caído los ideales y los valores que antes había por otros valores más materializados y cómo hay que hacerlo ahora ¿no? para volver a, a retomar un poco la humanidad. Hola, yo soy Mayalen y veo importante eh, pues sobre todo las relaciones sociales, todo lo que se pueda aprender de las personas, la comunicación, pues todo, todo lo que tenga que ver con, con la relación en grupo o en colectivo. Hola, me llamo Verónica y mi habilidad es desarrollar el potencial humano porque todo el mundo tiene una habilidad, nadie es perfecto, tenemos nuestros límites pero también nuestras virtudes y la gente lo único que hace es compararse con los demás, pues no. Hay que ver el, la, la virtud que tienes, desarrollarla y valorarte como persona y no compararte con los demás. Ser tú mismo. Hola, soy Irene y creo que el hecho de vivir en Madrid me hace conocer más de primera mano las problemáticas de la gran ciudad. Asimismo, como el hecho de vivir en un barrio obrero como Vallecas me hace conocer otros problemas más diferentes y específicos. Hola, soy Chelu y para el kit de herramientas de KitTrack creo que es fundamental tener una perspectiva colaborativa, es decir, que todas las cosas que hagamos las hagamos no solas, no de una manera individual, que no tiene sentido, sino de una manera eh, compartida y cooperativa para darle más valor y que sea, que sea algo eh, común, ¿no? Y me soy Cristina de Valencia, la verdad es que estoy encantada de estar aquí en Bilbao. Yo puedo aportar al grupo, eh, sobre todo en habilidades sociales y en trato, porque me considero que es algo importante. Hola, soy Doya y reivindico aquí en KickCrack el eh, juego. Creo que tenemos que jugar un montón, eh, imitando un poco eh, el espíritu de los niños y las niñas. Hola, soy Sofía y quiero que en el Kit de Herramientas de Kit Crack vaya incluido eh, una serie de afectos efectivos. También aprovecho para decir que la palabra pan viene de compañero, que significa compartir el pan. Y eso es lo que quiero también eh, añadir al Kit de Herramientas. Me llamo Anne y lo que hago es empoderar a la gente para la acción. ¿Tú qué sabes hacer? Kitcrack.org y demuéstralo. Yo me llamo Felipe y quiero aportar aquí Crack esto que acabo de decir que son tonterías, el humor. Y como soy el último, quiero invitar a todos mis compañeros y compañeras a que vengan y que hagamos una risa falsa. He's so smart!